Bueno, pues aquí estamos eh, en Valle Romano. Oh, es que una hoteles, está esta que se sale. No paran de hacer eventos de cosas bonitas, interesantes y de estar también en todos los sitios. Esta noche no es una noche muy especial porque vamos a asistir a un evento que nos encanta además. Aprendemos muchísimo porque el vino es ya una cultura y hay mucho turismo también que van eh, a los hoteles, van a lugares para, precisamente para conocer. Y nosotros vamos a hablar con Jesús que es eh, el arma también de Geona de Hoteles. Eh. Nos hemos visto hace muy poquito sí, no, y yo espero bien. que nos veamos con mucha frecuencia este año. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya empieza el verano, ¿no? Ya, sí, vale. Aquí siempre, sí. ya empezó el verano, ya empezó la fruta, ¿no? Como decían. Eh, nada, eh, estamos comenzando un poquito lo que es de la campaña, ahora ya que estamos en carnavales. Y uno de los eventos que teníamos ya ganas y cariño de hacer, que era lo que eran las cenas maridadas, ¿no? Entonces, a través de la sinergia que creamos con Anselmo, ...y a través de Takeko, que es un restaurante japonés... ...que ya tiene un nombre y tiene ya una, un bagaje en Estepona... ...pues crear la primera cena maridaje, ¿no?... ...con los vinos de la bodega, sobre todo de Anselmo... Y, ...y el restaurante va a presentar esos cinco platos, ¿no?... ...entonces, o sea, como Cadena siendo la primera, digamos... ...o sea, que hacemos, muy ilusionado, con muchas ganas... ...y que salga todo bien, y bueno, y no va a ser la última... Esta es japonesa, tenemos la intención, bien como dijo el director en su momento, Javier, que por cierto ya se encuentra, se encuentra bien, ya está fuera del hospital, ya el lunes se incorpora con nosotros, ...y que empezaremos, bueno, una mexicana... ...una, digamos, o sea, eh, cada vez tematizada... ...una andaluza... ...y que poco a poco, todas las semanas... ...hagamos una, luego dos y luego tres... ...ya que empieza el verano, ¿no?... ...como veis este monstruo que tenemos aquí... ...de 430 apartamentos... ...se nos va a empezar a llenar... ...nos piden sobre todo muchos números... ...y mucho presupuesto y muchas cosas... ...y para todo eso queremos ir haciendo cositas... ...todas las semanas, ¿no?... ...estar mucho con el tema de cultura apoyar a la gente del pueblo, a la gente de, del ayuntamiento, con ellos y estar más cercanos, digamos, de lo que es el pueblo, ¿no? Bueno, yo que tenéis ahí detrás, tenemos desde ahí una bodega muy bonita, ¿no? Tenéis sí, que esta se era nuestra... Esa es la nuestra, ya os lo digo, la, lo que es la Casa Cruz es una cosa, digamos, o sea, donde realmente está abierta el golfista de 8 a 8. ...pero luego solemos hacer muchos eventos nocturnos ¿no? ...bien cenas privadas, bien comuniones, bodas, bautizos... ...todo tipo de eventos ¿no? ...o sea nosotros aquí a partir de las 8 de la tarde... ...que se cierra Casa Club con lo que es comida cara al golfista... ...que se abierta la cocina de 8 de la mañana a 8 de la tarde... ...siempre damos cabida a, a todo tipo de eventos ¿no? ...el lugar como podéis ver es espectacular... ...tienes unas vistas impresionantes... Y, y se da mucho esto, si acordáis ya de las fiestas que hemos tenido de cara al pasado y que volveremos a tener este verano, este verano queremos estar ahí en el top de Estepona y como estepona. Sí, siempre estáis además siempre estáis porque incluso cuando o se hace el festival de cine hemos estado aquí también en la presentación sí. de el cine de Estepona, Festival de cine casa de Estepona y ha sido un acto muy bonito en el cual también hemos disfrutado de ver los actores, los escritores, bueno, eso que que vuelven, que vuelven, que vuelven. Ahí estamos con Julio, con Julio estamos a ver cuando hacemos la cena de inauguración. Este año sorpresas muy bonitas y muy buenas, me tengo que morder la lengua, pero me lo Me tengo que morder la lengua pero yo estoy muy emocionado y muy ilusionado o sea con todo lo que es y con el apoyo y la colaboración que hacemos con lo que es el cine de fantástico de la costa del sol muchísimas gracias y no sé ido se ha ido os habrá ido a oxigenar los vinos porque no está así que la entrevista Es una empresa que es muy interesante y ya lo vimos allí sí el ya del tema un poquito más de la bodega que son ya sabes que es un representante de lo que es vinos de la Rioja y os puedo informar un poquito de lo que es el más, sobre todo hablar de los platos japoneses y demás que yo para mí es una cosa de, bueno, esta gente Sí, sí, yo. <risa> y los probaba este verano cuando estaban en el mercado San Luis que tuvieron un buen éxito, bueno, de, de ese éxito y estamos aquí. ¿eh? Pues que será algo Gracias. bonito. A vosotros muy buenas noches. Una buena por esta iniciativa. Gracias, que tengáis buena noche. Bueno, por fin podemos hablar con el director esta empresa de kawaii que nos va a hablar de esta iniciativa, Armemo que es un gran profesional y nos encantado, cuando me llamó me dio una alegría porque además lo aprecio un montón y sabe que estas cosas me gustan, así que gracias por tu invitación esta noche y cuéntame cómo va a ser la apuesta en ese Bueno, muchísimas gracias primero por venir y luego, pues eh, básicamente lo que queremos ofrecer es eh, poner en valor el nuevo proyecto que gastronómico que vamos a realizar en, en Estepona y que eh, lo que hacemos es buscar otro tipo de clientes a ese proyecto, eh, por ejemplo poniendo en valor este espacio gastronómico, que es el de la Casa Club Ona, y que en este sentido, pues eh, conjuntamente con la dirección de, del hotel, creemos que, que tiene, mucho, tiene mucho margen de, de tener éxito, ¿no? Entonces en ese sentido. Eh, lo que vamos a ver hoy es una, piez, una pequeña muestra ¿no? de lo que vamos a realizar aquí durante estos futuros meses. ¿no? Sí, eh, nosotros sabes que ten, realizamos una, una actividad todos los meses de julio que se llama Ten Wine Street y eh, lo que son catas maridadas, en este caso solamente van a ser gastronómicamente, eh, las que hacemos en julio también son sensorialmente con música clásica y lo que hacemos ahora mismo es poner en valor diferentes proyectos eh, vinícolas maridados con gastronomía japonesa, eso va a ser cinco vinos diferentes de diferentes de denominaciones y apoyados con, con temas gastronómicos de la comida japonesa que se va a poder servir en nuestro futuro restaurante que se llama Take eh, Takeko and Wines ¿eh? con Estepona, claro, que es que estamos... Claro, en, en, es, es, es, ...efectivamente, damos una oferta diferente gastronómica... ...y encima eh, enclavamos nuestro restaurante en una nueva zona de Estepona... ...que vamos a desarrollar con el nombre de Sojo de Estepona... ...con locales totalmente de una oferta totalmente diferenciada... ...a lo que se, se hace en el resto de la ciudad, ¿no?... Todo va a confluir en, la, en donde está nuestro restaurante... ...que es Plaza Manilva con Calle San Antonio... ...entonces estamos trabajando un poco en esa dinámica... ...de dar una nueva oferta gastronómica y cultural, puesto que... Eh, nuestros locales van a tener siempre una componente importante cultural. ¿no? Nosotros con la, por ejemplo, con la fundación, a nivel musical, eh, hay una galería de arte, hay un montón de cosas que, que, que son curiosas, ¿no? es decir, y diferentes en lo que es la oferta de Estepona. Eh, me gustaría que me hablaras y me introdujera un poco qué vinos son los que se van a degustar hoy, qué caldos y acompañado con qué platos y cómo se han elegido, qué habrá sido el criterio para sí claro. Bueno, normalmente hay unas directrices generales en las cuales los, los mismos productores te, te van dando un poco de, de pistas eh, en, para lo cual se pueden utilizar, qué maridaje se ponen, eh, los vinos eh, tienen. ¿no? Entonces en ese sentido hemos sido, esta vez hemos sido bastante básicos. ¿no? O sea, empezamos con una especie de marisquito ¿eh? japonés, eh, empezamos maridando con blancos de, de, de, vamos a utilizar en este caso de denominaciones de origen Rioja y Ribera. Tres blancos en concreto, eh, de dos bodegas eh, a resaltar, bodegas Don Jacobo y bodegas Tobelos. Son dos vinos que además es complicado encontrarlos eh, en la zona, con lo cual eso también es una propuesta por la que apostamos, ¿no? Dar, dar salida a muchos proyectos de los cuales todavía aquí no, no, están muy, no son muy conocidos, pero que sí lo son en La Rioja, por ejemplo. Eh, eh, tenemos tres blancos en concreto, un rosado y un vino tinto que es el de ribera Duro para terminar. Sí, que coincida además con el plato que es como dijimos, la carne, por decirlo así, ¿no? Entonces eh, esto es un poco, por decirlo así, eh, en lo que va a consistir la cata, ¿no? Tenemos, tenemos, voy a coger la chuleta ¿no? Para que salga de plano, para que veas un poquito, porque esto del japonés, yo te creas tú que yo soy un fenómeno de la naturaleza, pero todavía estoy ahí aprendiendo. La ensalada de iconi y veiras japonesas es con lo que mareamos con un, un don Jacobo Viura, eh, que es la uva eh, básica blanca de toda la vida, de, de, con lo que se hace de los blancos en, en, en, en la lado de Rioja. Y que hace tres años se abrió la veda y entonces ya empezamos a hacer otro tipo de vinos con otro tipo de uvas, ¿no? En plan Cupas, pero hasta entonces solamente se utilizaba este tipo de, de, de tipo de uva ahí en, en Rioja, con lo cual estaban, la doc Rioja estaba bastante limitada en, en ese tema, ¿no? Y entonces a partir de, de, de que otras bodegas también importantes de Rioja, pero con una indicación geográfica empezó a realizar una gran inversión en plantaciones de las ocho variedades de blanco, entonces eh, la doc al final reaccionó porque vio que había negocio y obviamente que, que el mercado lo, lo, lo requería. ¿no? Seguimos con un variado de sushi, que es lo que yo creo que a la gente también le apetece y ahí también volvemos a tener el, el tobelos blanco, que es uno de los vinos que yo creo que además es fermentado en barrica y sobre lías, que es un, es un, es un, es un descubrimiento, sobre todo porque esta bodega tiene a la que fue presidenta de los, a las enólogas de, de, de los nuevos de La Rioja. ...y es una, es una mujer que es que hace unos vinazos impresionantes... ...yo la conozco de otra bodega anterior... ...y es, es, es impresionante, tiene una calidad... Eh, ...y este ya es pienso, eh, empezó, me parece, hace tres años... ...a tomar parte de lo que es la dirección técnica de la bodega... ...y ya está poniendo, está imponiendo su, su impronta, ¿no? ...y eso la verdad es que es, es otra cosa que también todos los clientes de nuestro restaurante y de las actividades que hacemos van a poder eh, tener la, la, la buena, la buena eh, noticia de poder contar con estos enólogos para mostrarles los proyectos y explicárselos en primera mano, ¿no? entonces eso también es un tema diferenciador, eh, la conexión la excelente conexión que tengo con muchísimas bodegas, pues eso va, va a favorecer también a todas las personas que asisten a nuestras catas y, a, y a, en general a todas las actividades que hacemos ¿no? y seguimos eh, salteados, setas eh, shimeji, inoki, sitake tal miso, le metemos ahí un rosadito que eso va a ser también algo diferente y otro, otro, otro clásico, este también es la línea ecológica de, la bodega, de bodegas Corral, que es un, un, blanco, un tempranillo blanco, es otra cosa que también en, la, en lo que es la, la, todo el, el el tema de, del mundo del vino, la, la apuesta por lo ecológico también es muy importante y todas las bodegas están destinando una inversión bastante grande a, a empezar a hacer vinos en ese sentido. Y acabaremos pues con lo que ya, vamos a decir, lo que es la parte de carne, ¿no? Eh, que es el, el cerdo bueno se llama buta butanokaki que es cerdo hecho a fuego lento con pero pacho, con pacho. sí bueno yo es que ya estoy ya yo ya mira estoy todo el día cambiando de idioma o sea que me parece que ya yo creo que sí pero bueno yo creo que un poco pues van un poco de todo porque si no la, la historia la historia es así que es que la gente hay que presentarles unas ofertas variadas para que sepamos cuál es realmente la demanda del mercado yo creo que en este sentido en Estepona un proyecto como este no lo hay entonces y en, y, y en el área o que creo que ahí ...vamos a... tenemos una buena apuesta bastante fuerte... ...y yo creo que es interesante... ...hacemos muchas gracias... ...creo que están ya todos los invitados ya... ...esperando ya que comience... ...así que te vamos a dejar paso... ...para que dé toda la explicación, gracias... Claro, gracias por venir, ¿vale? Y con este que es una pasta de soja hecha de vapor y también tiernos de en amarillo que ¡Aproveche! Bueno, pues empezamos con los minutos más complejos y con los platos de unos sabores más fuertes sí. eh, tenemos una brochita de atún malaba con salsa de soja y mirin y también tenemos una anguila casiada a la parrilla. La anguila nos está de Japón, la limpiamos aquí, la hacemos a la parrilla. Por lo que yo recomiendo que comáis el atún primero porque está frío, si no está tan bien morir. contra los soldados, entonces las mujeres decidieron, y con ellos, bueno decidieron, no se me nazaba, dijeron, o oh, vamos con conocerles o nos suicidamos, entonces morimos allí o morimos aquí, vamos a morir igual. Entonces, ahí las mujeres se Y esto mismo porque en Japón hay un, un poco de machismo hacia las mujeres en ámbito de la cocina, las mujeres no podemos hacer sushi, no podemos hacer sushi, Sí, Mi sueño es representar a España en el Mundial de Sushi en Tokio. No hay mujeres, no solo hay mujeres, entonces es una oportunidad de representar a la mujer española, japonesa, entonces, <risa> a la mujer en total, en el Mundial de Sushi. Entonces, tengo ahora mismo un personal trailer, como dice, que me ayudará a representar a España un día, un par de años quizás, en el Mundial de Sushi en Japón. <risa>